Noveno semestre, énfasis en cibermedios. Todos tienen que pasar por producción de televisión. Sí. Esa materia que da este personaje Diego Fernando Montoya. No sabemos exactamente qué pasó, pero éramos solo cuatro estudiantes. No entraré en detalles, pero al final de la serie terminamos trabajando María y yo. ¿Cómo te yo eh, sí, sí, sí, sí. un poco sí, sí, sí. nervioso, porque esta es una, una de mis primeras veces eh, actuando, entonces... ¿Crees que tu actuación es muy importante en ese...? Yo diría que la más importante. ¡Ah! Sí, está Cuéntanos, ¿cuál es tu papel? Mi papel es... pisar. ¡Qué mm, interesante! Sí. Bueno, miremos cómo lo haces. Muy bien. Wow, Qué wow, wow, bien, pues es. Se nota que lo han ensayado durante muchos días. Ahora va a empezar. Wow. La verdad no fue fácil. Pasamos semanas trasnochando y llorando porque resultábamos con ideas iguales a actividad paranormal o con algo que Diego nos respondía, zafa. Aún sin tener nombre, comenzamos con el casting. Nada fácil, mm -hmm. pero logramos encontrar los tres actores y quedamos con anécdotas muy divertidas. algo muy raro, hermano. ¿Qué? Yo pensé que Yo pensé que eras tú. Después de una tormenta de ideas, logramos definir el nombre de la serie. Y así empezó el ritual. Luego salimos en búsqueda de una locación, donde los gritos no afectaran a nuestros vecinos. Visitamos dos fincas, una de la familia Euse y otra de la familia Vargas. Escogimos la más cercana a la ciudad. Comenzamos con la producción, pero luego de revisar el material nos dimos cuenta que era una mierda y que tocaba grabar de nuevo. Por esta razón perdimos a dos de nuestros actores. A los ocho días repetimos la grabación con los dos protagonistas, que no fueron nada fácil de encontrar. Ya se pueden imaginar cómo era cada grabación, el encuentro a las 6 de la mañana en la entrada de Afid, donde siempre esperábamos 45 minutos a la actriz, y luego viajábamos hasta la ceja. Movíamos camas, mesas, sillas, respirábamos polvo, aguantábamos frío, y hacíamos pausas para las 5 comidas que exigían nuestros actores, porque la dieta no se puede perder. Señorita Antioquia. Bienvenidos al set de nuestro programa El, el Ritual. En esta cama pasará algo muy trágico. Así que no se lo pierdan. ¡De adoro! ¡No! ¡Mario! <ríe> sí, sí, asesino salió a dar un ya. La ¡Fuego! ¡Mantén fuego! No ¿Dónde es la ¿Dónde ¿Dónde Deja de huevonearlas y jod Pero... putas velas, no quitar la mano de ahí, Pero... no, Esa es esa apagada. No importa, esa la se apagó, no fui yo. Deja de huevonearlas y jod Pero... putas velas, no quitar la mano de ahí, no, ese, ese, es esa apagada. No importa. Sí. con la pared? ¿Qué con la pared? <risa> No solo fue producción de televisión, tuvimos otras cinco materias y aprovechamos para disculparnos por las caras de sueño y el déficit de atención que tuvimos en clase. Cada semana durante casi tres meses estuvimos editando en lo que se convirtió en nuestro primer hogar, el Medialab. Nos trasnochábamos con la gente de Agenda Ganja, Estereotipos y Salsa y Son, porque la transmisión tenía que salir. Seis capítulos fueron emitidos, todos los jueves a las 4 de la tarde por Medialab TV siempre acompañados por comentarios buenos, malos y personas que nos apoyaron en todo el proceso. Fue una experiencia extraña con altos y bajos, tristezas, risas, peleas, errores y aciertos, pero a la final podemos decir que valió la pena el esfuerzo y la dedicación.